qué tal cómo estás en el video anterior había hablado de emociones finanzas y economía este video en particular va a ser sobre las decisiones que tomamos que sin tener tanto registro de las emociones que tenemos en el momento de decidir y por qué digo esto porque vas a poder empezar a pensar o a decidir mejor dicho vas a poder empezar a decidir de una manera diferente siendo un poco más objetivo ¿Por qué digo esto de objetivo porque muchas veces las, las emociones eh, están influenciando nuestras decisiones. Y estas decisiones son para, por ejemplo, planear un objetivo al corto, mediano o largo plazo. Con lo cual, todo lo que nosotros obtengamos dentro de unos meses o dentro de unos años, va a ser consecuencia de la decisión que tomamos. Y esta decisión que tomamos fue en una emoción basada en ese momento. Con lo cual, lo que vas a estar viviendo dentro de seis meses o un año, está basado en una emoción que fue... Eh, si se quiere como circunstancial, entonces la importancia de tener un mayor registro de cómo tus emociones impactan en tus decisiones y estas decisiones claramente van a impactar en tu economía y en tus finanzas más adelante, creo que te va a interesar. Así que. Te dejo este video para que lo reflexiones. Si te interesa saber un poco más, acá estoy, me puedes eh, contactar y comenzar a trabajar en cómo ser más objetivo al momento de decidir tus finanzas y tu economía.